You're, You're listening, listening to Goldie. en el par no puedo parar siento que me voy a matar pero dejo de pensar estoy roto no sé por qué Cosas en mi vida que a mi mal hecho cambio